Gema Martínez nos habla aquí en este pabellón que estamos de la innovación y tenemos este super coche que bueno nos puede dar muchas alegrías en estos tours que ella organiza, nos lo va a contar ella, ¿no? ¿Qué tal? Soy de aquí de Málaga. Buena, ¿qué tal Elena? Sí, ¿qué tal? Sí, soy Gema Martínez y soy FEO y con, junto con mi compañero somos quien lleva a cabo el proyecto de Electric Art Tour. ...pues nosotros hacemos tour guiado en coche eléctrico... ...apostamos sobre todo por la sostenibilidad... ...por la movilidad y el turismo sostenible... ...entonces hacemos tour en Málaga, sobre todo... En ...la zona de Málaga Centro... ...nuestro objetivo es descentralizar la zona centro... ...Málaga es una ciudad... ...que tiene centros muy bonito y muy accesible... ...entonces con lo que, en nuestro tour lo que hacemos... ...es que el viajero que venga y nos visite... ...conozca la afuera... ...entonces lo llevamos al Castillo Gibralfaro, ...vamos a la terminal de crucero... ...y hacemos un tour totalmente diferente... ...a lo que estamos acostumbrados cuándo ha empezado a funcionar? ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues llevamos desde octubre del 2018 con una pandemia que hemos sufrido todos, pero bueno, la verdad que hubo un gran parón, pero a partir del año pasado, a partir de abril y mayo, el turismo en nuestra ciudad, ¿no? que os voy a contar vosotros de Marbella, pues ha ido resurgiendo y hasta el día de hoy no nos podemos quejar. ¿Cómo funciona? Pues tenemos variaciones, opciones, la principal es mediante nuestra página web, ¿vale? tenemos diferentes tipos de tours de 2, 3 y 5 horas, ...entonces tú reservas... ...y entonces bueno, es una experiencia... ...si quieres le muestro el coche... No, no, ...sí, no, vamos, vamos a verlo... <risa> ...vamos a ver el coche, que es una maravilla... ...son coches 100% eléctricos, son biplaza. ...entonces es una experiencia muy diferente... ...para el viajero que nos visita... Si ...es un tour guiado, nosotros siempre vamos... ...en un tour, en un coche delante... ...para que el viajero solo se limite a disfrutar... ...y a conducir... ...dentro de los vehículos pues va un dispositivo... ...una aplicación móvil, que es una audioguía... ...entonces el, el cliente va conduciendo y le vamos explicando lo que va pasando de la ciudad en los puntos y aparte las diferentes paradas que hacemos para disfrutar de la ciudad. ¿Y hacéis todos los días? ¿no? Sí, funcionamos todos los días del año. Eh, si está alojado dentro de algún hotel, pues vamos a hacer las recogidas allí, si vienes en barco te recogemos la terminal de crucero. ...para el tema de grupos de amigos, despedida, ...todo lo que se nos ocurra dentro de estos vehículos... ...lo pueden disfrutar. Bueno, pues una maravilla, nos queda probarlo, ¿eh? Sí, o sea, otro día lo probamos. Está, ¿no? Gracias y no enhorabuena. Muchas no era buena, gracias a vosotros, gracias.